Yo puedo mostrar las, las cotas de un croquis vale. y esas cotas automáticamente lo que son restricciones de un croquis la, la puedo convertir directamente en, en PMIs. Vale. botón derecho y visualizar como PMIs, si le damos a F5 para que refresque la pantalla... Esto ya se quedaría como un PMI, ¿vale? ya pasaría a ser una, una cota, que luego la podemos aprovechar en el plano, etcétera. ¿Vale? Eh, bien. Eh, una herramienta que puede ser muy interesante, que, que ya existía de, de NX y, y, y bueno, eh, con, con esto se le da un valor bastante interesante: es las vistas de modelo. Vale, estas vistas son como una especie de fotos de nuestra pieza. ¿vale? Vale, y estas fotos es donde se queda integrado el, los PMIs. ¿vale? Las cotas van definidas siempre sobre una vista. Que también es cierto que podemos replicar eh, una, una cota en diferentes vistas. ¿vale? Podemos visualizar una cota en otra vista, por ejemplo, en la vista inferior queremos que se vea también esta cota, vale. <coughs> Perdón. Bien. Bueno, podemos establecer, pues, en principio toda la complejidad que, que puede tener una pieza, vale. En este caso, pues, podemos establecer cotas de tolerancias geométricas, vale. Tolerancias convencionales, vale. Y las vamos a ir viendo en el 3D y podemos ir jugando con, con nuestra pieza. ¿vale? Una ventaja que considero muy, muy interesante es que cuando definimos una, una tolerancia geométrica nos va a vincular con, con una cara. ¿vale? Entonces él nos señala dónde tenemos la, la cara de referencia para una tolerancia, en este caso si no me equivoco es de, de concentricidad. Vale, de posición, perdón, eh, y nos la pone como referencia. Cuando tenemos que, que buscar, <coughs> perdón, en un plano muy grande, tenemos que buscar una, una tolerancia. Hay veces que tenemos que pasar pues cinco o 6 páginas para poder saber dónde está referenciada esta esta cota, y aquí es bastante bastante más rápido y bastante más visual, vale. Cuando se complican las piezas, esta herramienta es bastante, bastante considerable. Bien, funciona tanto en, en piezas en Part como en, en ensamblajes. Vale, podemos establecer notas y que esas notas se queden perdón, se queden adheridas a la plan, a la pantalla. ¿Vale? podemos establecerla como como plano de el plano que tenemos establecido de vista, ¿vale? o dentro de las dentro de la visualización, podemos establecer que esta visualización sea en pantalla y se, y se bloquee el tamaño. ¿vale? Cuando decimos bloquear el tamaño es para que cuando hacemos zoom, el tamaño se quede se queda estandarizado ahí. ¿vale? Si os fijáis las, las cotas se van a ir moviendo o tenemos la posibilidad de ajustar las dimensiones de las cotas a, a la vista que tenemos. Ahora si estamos en un zoom muy importante pues tendremos que o bien de forma automática o bien de forma manual redimensionar esas cotas. ¿vale? Es uno de los parámetros que podemos definir es este que las cotas sean, automáticamente se, se cambian. Vale. Bien. Eh, una de las, de las posibilidades que tenemos es que podemos pasar eh, cotas que teníamos en, dibujadas en plano. Esta pieza, pues bueno, tenemos una serie de cotas aquí y podemos pasar estas cotas a a los PMIs a las dimensiones, ¿vale? Si nos vamos a, a modelado, vamos a ver que no tenemos ningún PMI por aquí ¿vale? y vamos a ver ahora, pues como con una herramienta, pues podemos podemos pasar estos PMIs, perdón, estas cotas de plano a, a las vistas que corresponden, ¿vale? Para eso tenemos unas herramientas en dibujo que es convertir en PMI. Podemos definir todas las, todas las cotas, todas las vistas vale y cuando lo vemos aceptar nos va a pasar las cotas de dibujo a modelado. O si ahora nos vamos a modelado vamos a ver que en, que en las diferentes vistas pues nos ha puesto las cotas que, que teníamos aquí. vale. Eh, si construimos una, un PMI aquí, vamos a ver que también directamente se nos, se nos pone en dibujo en plano. Vamos a PMI. Vale, el... Lo más, lo más complicado, lo que más guerra suele dar al principio PMI es que, que nos cuesta, hasta que le buscamos un poco el truquillo, es que nos cuesta cómo posicionar las cotas para que se vean bien. vale es lo, Si queréis, eh, ¿por qué no se ha establecido esta, esta herramienta? Cuesta un poco al principio el pos posicionar bien las cotas, vale que no, no es complejo, ¿eh? pero hasta que te acostumbras un poco en... En cómo posicionar las cotas, pues cuesta cuesta un poquitín. Vale. Bien. Eh... Bueno, vamos a ver si, si queréis un pues un ejemplo de, de acotación, un trabajo que tenemos ahora pendiente. Pues, pues bueno, pues esto es un palé que tiene las dimensiones en... En el, en el 3D, ya aquí tenemos diferentes vistas de de este de este modelo, y podemos ver pues, diferentes puntos de información pues, de esta de esta pieza. ¿Vale? En este caso es un ensamblaje. ¿Vale? Eh, esta, esta forma de visualizar desde vistas de modelo lo que me permite es filtrar por capas. es decir, en una vista puedo tener unas capas abiertas y otras capas cerradas para poder ver la información de forma más clara. ¿Vale? Después puedo utilizar también estas vistas en, en el dibujo en plano para no tener que andar haciendo vistas nuevas ni preocuparme un poco de las, de las cotas que faltan. Si yo establezco una cota en este punto automáticamente la vamos a ver reflejada en el, en el plano. Vale. Esta si queréis es una, una de las cajas que componen el palet, vale, pues que tiene pues esta información establecida en base a, a expresiones que tiene la pieza. Vale. Y tenemos diferentes formas de, de ver esta, esta caja. Una de las formas sería por ejemplo los detalles de doblado del cartón, que estaría ahí, vale. eh, por ejemplo hay una vista que es con la caja abierta vale. y podríamos ver un poco qué hay dentro de, de esta caja. Vale. Esto está establecido con diferentes capas, etcétera. Vale. También podemos hacer eh, secciones Ver. una posibilidad que tenemos es hacer secciones de la pieza y ver pues, qué es lo que pasa dentro de la pieza y poder acotar cosas dentro de, dentro de la pieza y meter pues, información. ¿Vale? En cualquier caso, estas cotas están vivas, podemos establecer tolerancias, etc. ¿Vale? Podemos alinear cotas para... Para que en su caso vayan alineadas, es un poco eh, trasladar el dibujo en plano que, que me imagino que ya estaréis habituados, pasarlo un poco a las tres dimensiones. ¿vale? Y luego, pues bueno, podemos hacer una o pasarlo como foto o como, como vista de plano. ¿vale? Bien. <coughs> Podemos hacer eh, tanto acotaciones pues de todo tipo. Podemos hacer acotaciones por, por ordenadas. Es un ejemplo que tenemos por aquí. No tengo la... Una posibilidad que tenemos es acotar por, por ordenadas. diferentes piezas de una de la vista vale. Bien. por supuesto podemos diferentes configuraciones de, de tipo de textos etcétera vale Vale, si queréis esta, esta herramienta, eh, el mayor beneficio que establece es la, la interpretación de los, de los planos. Al final eh, ya no estamos tan habituados a trabajar con planos, entonces eh, es mucho más fácil ver, ver las cosas en una foto, en un vídeo, en una explosión. Cuando alguien va a montar un, un mueble, pues es mucho más fácil que, que te lo pasen en un vídeo con sus cotas respectivas, etcétera, a que te lo pasen en un papel, ¿vale? Y el, el precio del papel incluso incluso incrementa el, el producto. Es decir, puedes establecer un vídeo en, en Internet y que todo el mundo tenga acceso y pues cómo se monta esta esta pieza y ese vídeo se puede establecer con vía PMI. ¿vale? Eh, podemos trabajar en con PMI establecidos en, en, dibujo, en, en dibujo en 3D en CAF podemos interpretarlos también dentro de la parte del CAM. Cuando trabajamos en CAM, pues podemos ir viendo tolerancias, etcétera, podemos ir viendo sombreados, ¿vale? Y que esos sombreados pues nos den una información de, de atacar con una herramienta o, o una velocidad, etcétera. ¿Vale? Bien. Esta herramienta está, está disponible de forma independiente con, este, con esta referencia en XS10410. ¿vale? También tenemos eh, una herramienta más sencillita que sería solamente anotaciones en 3D, acotaciones, tolerancias geométricas, información, eh, lo que hemos visto un poco de, de expresiones, etc con esta otra referencia comercial, ¿vale? Y dentro de más 2 o superior, pues tenemos la herramienta completa, ¿vale? Tanto buscadores como, como toda la herramienta de, que compone PMI.